antes.com pero, pero bueno hoy estoy aquí para hacer un apuntos muy rápido y es con acord Perfect de L'Oréal y es sobre los maquillajes ahora mismo pues por, bueno estamos en tiempos de coronavirus que es maquillaje en tiempos de coronavirus y bueno la verdad es que no nos podemos poner ni mucho maquillaje en crema ni mucho eh, Rime ni mucho nada, ¿vale? Porque es que luego se nos queda la piel totalmente borro, o sea, emborronada, o nos pica, o sudamos y la mosquera se queda hecho una porquería. Aunque la, si tienes estas de tela, pues la puedes lavar, pero aún sin todo, a mí por ejemplo me suele picar muchísimo esta zona. Entonces. Y luego también lo que es el tema de los labios, pues ahora mismo muchísima gente está utilizando maquillajes de labios permanentes, o sea, rimel permanente, y hay varias marcas que ya iremos probando para que vayas viendo más o menos a mí cuál me gusta y luego la iré poniendo en la página que si habéis ido lo que es a la tienda de Curlymaggy.org veréis que he hecho una selección de algunos productos, entonces me faltan algunos más que tengo que ir subiendo para que los tengáis ahí y los podáis comprar, ¿vale? A través de, de Amazon, que es donde soy afiliada. Entonces, hoy vamos a hacer con acord Perfect. He cogido mi tono este, a ver si os puedo decir el, el tono que es, sin mis gafas. Eh, a ver. No es lo quiero decir, pero os lo bueno, voy a mirar luego y lo pongo debajo, ¿vale? lo Como siempre hago en los vídeos, entonces... Yo eh, antes, bueno, he ido a la gimnasia esta mañana, acabo de venir, de hecho, me he duchado, me he puesto ya mi crema, entonces lo que yo voy a hacer ahora mismo es eh, echarme los polvos. Puedes hacer una cosa, puedes primero empezar, por ejemplo, con las tejas. Yo utilizo este de, de Kiko, que me resulta muy útil y además es muy fácil de aplicar, entonces lo que yo hago es, yo me dibujo las tejas. vais a ir viendo, ¿Veis? Va viendo el cambio, no hay que hacer mucho con el equipo, ¿vale? Hay otras marcas, pero a mí me gusta este porque es muy fácil de, de utilizar. Y lo que hago es ir menos ¿veis? Esto en el cambio. No me gustan necesariamente oscuras, me gustan, o sea, no oscuras porque mis cejas son oscuras, pero lo que no me gusta es que sea estas que son que parecen súper falsas. Entonces yo intento ponérmelas, eh, igual, o sea, y rellenar los pelos, que ya os dije que tengo hipotiroidismo. Entonces, me, me, a de los pelos de pues las he perdido, ¿vale? Entonces yo los relleno, ya, ya os hablé de esto. Entonces ves que es un cambio, quedan muy naturales, no sé si las podéis apreciar con, es, con esta luz. Eh, ya, ya os voy a enseñar que ya me he comprado otra luz, pero la estoy, entonces, estoy, estoy aprendiendo a utilizarla, ¿vale? Una vez que yo ya me he hecho esto, lo que hago es, pues, ponerme... Simplemente, uno, el, el, los polos de Acor Perfect, que ya ves que son así, con mi brocha, es una brocha MAC que me encanta, porque ya os, dije, ya os dije que una de las marcas que más me encanta de brochas es esta, porque yo he trabajado para esta firma y la verdad que conozco muchísimo estas, estas brochas y me parecen las mejores, muy duraderas, fácil de limpiar y que estas son del 2000, imaginaros, está impecable, es una brocha del 2000 Ahora por ti un poquito de polvo, pero desde lo que es la, el mango, incluso tiene porque las teníamos marcadas para que cada una supiera cuáles eran sus brochas para no confundirse. Yo me las marqué de amarillo. Pues imaginas, imaginaros, mira, están impecables, ¿vale? Entonces yo lo que hago es me cojo un poquito de polvo y ya y me voy aplicando un poquito, ¿vale? Disculparos si la pantalla se mueve un poco porque ya sabéis que... Estoy mejorando vuestro canal. <risa> y claro, hay cosas nuevas que estoy probando para que estéis todas más veáis todo más bonito, ¿vale? Por ejemplo, pues hoy he puesto eh, la parte de atrás sobre el maquillaje. Entonces, lo que voy a intentar hacer es cuando hablemos de maquillaje pues tener un fondo de maquillaje, por ejemplo, ¿vale? Pero veis, vais viendo cómo va quedando, o sea, queda muy bonito y además es de mi color, ¿sabes? Hay que elegir siempre un tono de piel pero nada os es quiero un maquillaje siempre que sea de vuestro tono de piel como mucho un tono un poco un tono más vale y si os gusta llevar la piel como más, más clarita o lo que sea intentar que coger un tono que aunque sea un tono menor luego lo podéis mezclar para obtener el tono que queréis vale pero nunca poneros un maquillaje que sea súper blanco o que os haga quemada la piel mira este me encanta color perfecto veis cómo deja eh, lo que hace es como a moldarse mi tono de piel, pero dejándome la luminosidad en la zona de los, de los, de los pómulos, la zona de esta, ¿ves? Que es, es que es una pasada, es un. De verdad que L'Oreal con este maquillaje acertado. Eh, ya os conté que yo, como he estado representando esta firma, eh, en los últimos tiempos es que me al sector de la cosmética. Y al principio yo siempre utilizaba lo que es los cosméticos, eh, o oh, pues siempre había utilizado body Brave, utilizado también NARS. De hecho, tengo que yo os muestre uno de Mahogany, que es mi tono de NARS. Y yo era como, bueno, L'Oreal siempre es más de Rimmel, vara de labios y tal. Y un día mi jefa me dijo, pero Carmen, eh, ¿qué te estás poniendo? Y claro, lo que yo hacía es que yo me ponía, por ejemplo, cuando salía de casa, me ponía al mío y cuando llegaba ahí, pues ya me daba, me retocaba con el doloreal totalmente bien, claro, porque es la firma. Y un día me acuerdo que, pero, pero me daba eh, lo que es el corrector, que es lo que me, para que me diera lo que es la luminosidad y todo, ¿no? y mi hija me dijo, oye, prueba este y tal, dije jolín, pues voy a probarlo, y entonces me cogí me probé el de L'Oréal, que es el, el, el Acor Perfect, pero lo que es en crema, y la verdad que estoy impresionada, calidad-precio, yo os lo recomiendo, y, y el del polvo me ha sorprendido muchísimo, porque a veces lo que pasa es que cuando representas una firma, a veces, ¿Te parece que es como que no eres mi objetiva? Porque parece que te tiene que gustar sí o sí. Pero en este caso, la verdad que yo tengo que decir que eh, los maquillajes de L'Oreal son una pasada. Porque yo había utilizado, eh, a, por ejemplo, yo hay un rimmel de L'Oreal que me encanta, que lo tengo aquí, que ahora me lo voy a poner, que es el, el, el, col, el, el, el, el, colos, el Colosal, que jalas las pestañas súper impresionantes. Yo siempre, de Rímel son muy de L'Oreal y muy de Laude y muy de Lancôme. Soy, o sea, um, yo, o sea, no sé, me encanta, no he probado otras marcas, vale, pero yo siempre he sido muy de comprarme el L'Oréal de Rimmel, pero lo que es el maquillaje, me lo compraba o me lo ponía, digo, pues es la firma de... pero ahora mismo soy una apasionada, una apasionada de lo que es el maquillaje de L'Oréal, entonces seguimos con este que es L'Oréal Accord Perfect, me encanta, hay que elegir el tono adecuado y chicas, nunca elegir un tono ni muy oscuro, ni muy claro. El oscuro va a hacer que la piel parezca quemada, ¿vale? Y el muy claro va a hacer parecer fantasmas, o sea, y no queremos ser vitelchos las que son de mi, de mi época, saben quién es vitelchos, ¿no? Los niños, la gente más milenista, por favor, lo buscáis en Internet, no queremos sacar con vitelchos Entonces, como os estaba diciendo, lo que hago es eso, me voy dando tranquilamente, así, ves? Y luego, o sea, podéis hacer lo mismo con un poquito de colorete, aunque veis la mascarilla, como la mascarilla es esta zona y esta zona, podéis encontrar eh, coloretes, por ejemplo, que son muy suaves, que también son de la firma de, de L'Oreal, que tienen tonos muy bonitos, y además como duran bastante, porque yo me los ponía, yo entraba a trabajar a las 8, Perdón, a las 8, a las, sí, a veces a, a las 8, pero no, no, no, a las 11, a las 11 o a las 10 y yo salía a trabajar a las 8 de la noche, 8 y media y siempre llevaba impecable, o sea, el maquillaje de Loral me duraba hasta... O una pasada. De hecho, hay un producto que lo voy a, a voy a, a cogerlo para que lo podáis, porque es el de labios, que es el permanente de labios, que al contrario que otros que no voy a mencionar, no hay que ponerse nada. O sea, no hay que ponerse uno, dos, tres, cuatro. No existen tres, cuatro, cinco pasos, ¿no? Solo existe un paso que te lo pones y queda súper bien. Entonces, vamos allá. Esto lo que va a evitar, mira, esto evitará que tengáis primero. Eh, Brillos en la cara, segundo, que es, que, la que es la piel como garacienta y correosa por el maquillaje en crema, ¿vale? A no ser que sea maquillaje 24 horas de L'Oreal, que también lo hay, que es una pasada, es 24 hours de L'Oreal y es maquillaje que te dura mucho, pero para aquellas que tienen la piel o muy sensible o que no les gusta o que prefieren, como yo, por ejemplo, en verano ponerse polvos, Acore Perfect de L'Oreal es perfecto, ¿vale? Y tengo que decir que la firma... Eh, yo no estoy, no estoy patrocinando la firma, ni me patrocina, pero eso es más que a la hora que yo he probado y me encanta, ¿vale? Y es cierto que yo he trabajado para la firma, pero no por eso decir que está bien si no está bien. O sea, las cosas que están bien yo las digo, las que no están bien pues están bien, ¿vale? Pero la verdad que yo tengo que decir es que tanto lo que es los, las varas de labios, que yo tengo una aquí que os voy a enseñar, a ver si la encuentro, es esta. Es lip up, que además me pasa una cosa con esa vara de labios de L'Oreal, que esa vara de labios es para hacer los labios más gorditos, pero como veis, yo ya tengo los labios gorditos, entonces, ¿qué es lo que yo hago en esa vara de labios? Lo que hago es darme un pelín, un pelín, como así, en esa zona, y luego, porque así no me hace tanto efecto, y luego, con los, con las manos, me lo voy extendiendo, como ¿Ves? Un poquito de brillo, de forma que aunque me pongan la mascarilla, no se va la vara de labios, ¿vale? No se va. Y este, este es una pasada. Este color, este color es excelente. Es un color como frambuesa. Es un, como más berenjena mezclado con frambuesa y queda muy bonito nuestro tono de piel, queda fantástico. Y bueno, hay otro tono, este es por ejemplo para los labios gorditos, pero puedes coger otro que yo me cogí que ya se me ha terminado. Que no hace ser los labios gorditos, pero es el mismo tono, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que es, es lo que estamos hablando. Vale, a la hora de aplicarnos como los ojos son el centro de atención, eh, ahora mismo, vamos a ver, yo no me voy a poner todo, ¿vale? Pero sí que voy a, con el rímel, o sea, con dos rímeles que yo tengo, que a mí me encanta mezclar rímeles, uno para peinar y otro para darle volumen al ojo, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer con este de Kiko, que casi está terminado. Me voy lo que es a peinar la, la que es la pestaña. Porque no tiene. O sea, este, este rímel de Kiko no, no hace que salga mucho, mucho rímel, ¿vale? El cepillo. Entonces, lo que yo hago es peinarle, darle la forma a lo que es. ¿vale? a lo que es el, en la pestaña, ¿vale? con este, entonces, luego con el de L'Oréal que es este que os he dicho que es el colosal, que me encanta, el colosal este, tengo otro más por ahí este por ejemplo me lo regaló mi jefa que es súper maja entonces lo que yo hago es darle ese volumen que yo quiero no es bien así de pequeño, ¿eh? este es uno que nos regalaron nosotros para probarlo pero lo sabe, está el grande, así que podéis adquirir el grande, ¿vale? ¿Veis cómo va cambiando la pestaña? No sé, ¿notáis? Me voy a acercar. Es la forma del ojo. Cuando tenga la otra luz vais a poder apreciar mejor las cosas. Pero no sé si notáis la diferencia del ojo, ¿vale? O para aquí abajo os podéis estar un poquito, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo ahora Hoy voy a, voy a hacerlo así simple, pero lo que yo estoy haciendo ahora es eh, a, o sea, utilizar un call tipo egipcio es inspirado en las Cleopatras egipcias, ¿no? Bueno, la Cleopatra y todas la, las mujeres de la antigüedad de egipcia, ¿vale? La los faraones. Porque lo que hace es, como ahora mismo no podemos llevar... Vara de labios, o si tenemos te que tener la boca tapada, pues lo que yo hago es subrayarme mucho los ojos. Así que a ver si encuentro el que yo utilizo, que no sé si, dónde está. A ver, disculpadme porque quiero enseñaros, ¿no? Yo creo que no está aquí. Mira, os voy a enseñar. Este, tenéis uno de L'Oréal, ¿vale? Tenéis uno de L'Oréal que ya os he dicho es una marca que me encanta, que es que le aprecio. Pero yo, por ejemplo, yo me cogí este de Kiko, porque me pareció que realmente era como el lápiz carbón, ¿vale? El lápiz carbón es gordito, muy gordito. Entonces lo que yo hago es me lo doy en esta zona del ojo. ¿Veis? Puedo subir arriba si quiero que parezca el ojo un poco más exagerado. No demasiado, no le deis demasiado. Pero también le podéis dar abajo, ¿veis? Un poquito. ¿Veis cómo cambia el ojo? No sé si lo podéis notar. Y en esta zona hacemos lo mismo. Podemos, incluso puedes darle, yo lo suele dar un poquito arriba. Y ahora le doy un poquito abajo. En esta zona. De, de forma que los ojos quedan más. Vale. Si os habéis dado cuenta, no he utilizado ninguna crema para iluminar, o sea, no he utilizado dos productos de maquillaje porque simplemente lo que quería era mostraros cómo ir sencillas. Eh, sin muchísimo producto, vale, porque cuando ya tienes que iluminar, ya tienes que subrayar los pómulos, ya tienes que echarse muchísimas cosas. Y ahora mismo en verano, la verdad que yo no sé a vosotras, pero a mí no me apetece mucho. Lo que sí me apetece es que mis ojos llamen la atención un poquito. Entonces, no os vayas. Bueno, eh, tengo por ahí una mascarilla, pero no os puedo dejar en imagen a ver si puedo poner pausa. A ver, pausa. Si ya pone un poquito pausa. Ya he vuelto, así que me he ido por mi mascarilla y he ido a buscar dos, ¿vale? Una sería esta, normal, que estamos utilizando todo el mundo, prácticamente. Pero, vamos a ver... Si veis... No sé si podéis notar el efecto de los ojos. Que son... están más subrayados. Os podéis echar también lo que... a ver... Podéis ver que los ojos se ven más vivos, ¿no? Se ven, se ven muchísimo más... Se ven muchísimo más, llaman más la atención. Luego también, eh, algo que podéis hacer es poneros pestañas postizas de estas que quedan muy naturales para que los ojos vean, os tengan el centro de atención, ¿vale? Eh, hay tonos preciosos de, de lo que son tonos de, de sombras, que yo tengo unos por aquí, por ejemplo, a ver si encuentro. Eh, a ver, ¿tienes tonos? ¿Tenéis tonos plateados? Mira, este es un tono que a mí me encanta. Vamos a ver si, si consigo abrirlo. Mira, ¿tenéis tonos dorados, Discormar? ¿Tenéis dorados que os podéis poner también? Si queréis un poquito... Vamos a ver. Mira, tengo aquí un pincel, ¿Os podéis poner un poquito, si queréis un poco de alegría al ojo, entonces vamos a darle un poquito de vidilla, no sé si veis el brillo, espero que lo notéis el brillo, sí, sí que se ve, pero veis como el ojo cambia y realmente es un, como es un tono así como cobre, lo podéis adaptar, a mí me gustan mucho los cobres porque mi tono de piel le queda muy bien, no quedan muy, o sea, excesivos, quedan muy bonitos, entonces y luego me puedo dar azul en un poquito aquí y un poquito en esta zona, ¿vale? Pero veis que se puede hacer muchísimas cosas. Tenéis estos tonos, tenéis tonos también plateados eh, que también nos pueden ir, funcionar muy bien. Así que espero que os haya gustado. Este maquillaje sencillito, sencillito, sencillito, con lo que hemos utilizado: lo que es el Acord Perfect, primero. Vale, hemos utilizado un Acord Perfect de maquillaje que nos hemos dado en la cara. disculparme que nos hemos dado en la cara, vale. Y luego hemos, hemos utilizado lo que es el, un Rimmel también de L'Oreal. Ese es el solo, el, col, el colosal. Que esta es una muestra, bueno, que nos dio, dio mi jefa para, por, para probarlo y tal, pero que viene en grande, ¿vale? Así que lo podéis encontrar en cualquier tienda vale Pero yo lo pongo, todos los productos que utilizo, los, los pongo siempre en mi tienda, lo que es en, en, en org para que podáis simplemente ir con un clic y comprarlo, ¿vale? Eh, soy afiliada a Amazon, entonces he reunido todos los productos en lo que es en, la, en, en, en mi página y clicáis y os vaya directamente lo que es la firma para comprarlo, ¿de acuerdo? Para que no tengáis que ir buscando. Y luego he utilizado también este, que este también es de l'oreal que me encanta, que os he dicho que es... es es repulpante, ¿vale? que hace los labios más gorditos para las que tengas las negras, que tengas los labios finitos, que las hay también, pues puedes utilizar este pero si os ha pasado como a mí, lo habéis comprado y no lo sabéis porque si no os fijáis muy bien, no lo ponen eh, lo podéis hacer como yo, que es coger un poquitín, poquitín y Simplemente daros lo que es el colorcito en el labio ¿vale? y poneros la mascarilla, la mascarilla, porque lo que va a pasar es que al ser, al ponerlo así muy difuminado, muy difuminado, se queda el color muy bonito, lo veis del labio, pero eh, no va a manchar lo que es la mascarilla y no se os va a emborrenar el labio. Otra cosa que hemos utilizado, eh, colorete, tenéis opcional utilizar correcto, colorete, ¿de acuerdo? Yo tengo este, por ejemplo, a ver si lo puedo abrir. Este es el de NARS. Yo he dicho, perdóname, que utilizo muchísimas, eh, yo utilizo muchos, muchas marcas, ¿vale? No soy una fan de una sola marca, ¿ok? Eh, eh, evidentemente, al representar a la firma L'Oréal durante estos tiempos, pues estoy utilizando muchos productos de ellos. Pero también es que anteriormente yo tenía estos también, ¿vale? Tenía estos productos también y los utilizaba. O sea que eh, yo, eh, este es el colorete que me encanta, que tengo otra brocha. Que con esta brocha de, de MAC también que lo podéis utilizar eh, no hace falta que os echéis mucho ¿sabes? simplemente pues nada para dar un poco de vida a la, a la cara y ya está vale, le dais un poquito de color ¿Ves? a ver, veis la diferencia a ver si con la luz que me he comprado que ya os enseñaré se ve todo mucho eso mejor pero lo que yo o sea, me gusta quería explicaros eso que Ahora mismo con el calor, con la mascarilla, con todo, que no, o sea, no tienes que dejar de maquillarte, ¿vale? No tienes que dejar de ponerte bonita, ser feminita es fantástico, ser mujer es estupendo. Entonces hay que, lo que hay que encontrar truquitos que, que puedas hacer y para sacarle partido. Aparte de las uñas es importante las uñas de los dedos también. Así que vamos a hablar también de qué para, de qué qué pinta uñas llevar, cuándo, cómo y qué, qué, qué favorece y qué significa, cómo te hacen sentir, vale. Así que hoy hemos terminado por hoy. Los pendientes que no los traje de, de África. Son los pendientes de hueso, no de marfil, porque así es que el marfil está prohibido a que la gente lo cace animales y demás, vale. Pero estos creo que son de hueso. Y si son de marfil probablemente son de marfil de un de que haya muerto. O, o de colmillos que cuando ellos mueven por cementerios de elefantes, cuando alguien encuentra colmillos, pues hace también unos pendientes. O sea que yo no sé ni son de marfil de hueso, pero a mí me encantan me encantan y bueno, creo que es parte representativa de lo que yo soy también como mujer negra de origen africana así que espero que estéis súper bien y que nada, que, que os haya gustado mi clase de maquillaje que es bueno es muy sencilla pero os va a sacar muchísimos apuros si tenéis cualquier duda por favor e ir a culimangue.org. podéis dejarme un mensaje abajo los productos que he utilizado os voy a dejar lo que es eh, un link para que puedes ir a mi página web.org y podáis comprarlos ¿vale? y que me a un dinero porque se afiliada a Amazon y qué más, y luego próximo vídeo vamos a hablaros de lo que es el a, la, la, la, esa, los, los asesoramiento curly mangue. Que es una pasada que además que ya tengo ya bastantes clientas están súper contentas con los asesoramientos porque tiene precios fantástico y que les ha muchísimo. Así que un besito, os quiero muchísimo. Y nada, ya sabéis, bueno. Muchísimos abrazos y un corazón súper grande, grande, grande para vosotras. Y bueno, decirme cosas nuevas del background, decirme cosas nuevas de la luz, decirme cosas nuevas de cómo haciendo los cambios del canal que yo estoy haciendo porque yo estoy súper contenta porque digo, madre mía, después de tanto tiempo finalmente estoy dándole una vuelta a la tuerca, a lo que es el canal de Curly.org. Y nada, nos vemos en el próximo video, ya sabéis. Hablaremos de qué, de lo que es, de, de cómo contratar lo que es la, el asesoramiento de maquillaje, de tratamiento y de cabello. Tenemos tres, ¿vale? Luego también hablaremos de, de qué cosas hablamos. Tenemos nuestro curly Curlimangue, que es ahora mismo es que va a ser la bomba, porque vamos a hablar de lo que es ser femenina y qué significa esto, ¿vale? Esta es una sección que yo voy a meter ahí bien, bien, bien, bien, bien, porque a veces las mujeres negras se nos olvida que también somos mujeres, porque la vida a veces nos trata un poco duramente, nos pega puñetazos como tipo Mike, Mike, Mike Tyson y a veces nos deja como un poco atontadas y nos llevamos de fantasía que ser mujeres y ser mujeres negras porque somos bellas. Y nada, nos vemos pronto ahí. Os quiero mucho. No, no olvidéis suscribiros. Ahora ya, ¿eh? no olvidéis suscribiros, no olvidéis suscribiros que así vamos subiendo y vamos a tener cosas muy bonitas y nada, y sobre todo visitar mi canal CurlyMangue.org que es una pasada de canal y que es solamente para vosotros porque os quiero un montón. Y nada, nos despedimos, suscribiros, ¿vale? Suscribiros, hacer comentarios, dejar reseñas y si tenéis cualquier duda ya podéis comunicármelo. Eh, iremos haciendo vídeos, también hablaremos, bueno ya sabéis que antes de irnos de decir que ya tenemos, hemos dicho que Curly Manga ha cambiado una vuelta de 360 grados para ofrecer las cosas que realmente os interesan. ¿Como que Tenemos una sección como ser femenina, una sección femenina donde hablaremos de cosas de mujeres. Tenemos sección de belleza como hoy, que haremos maquillajes sencillos ¿vale? No, no o sea, no maquillajes de experta que tú dices ¿cómo voy a hacer esto? No. Cosas sencillitas que tú puedes hacer en casa para ir a cenar, para ir a, a pasear, para ir a pasear hasta el perro, ¿vale? <risa> eh. ¿Qué más hablaremos? Hablaremos del cuidado del cabello, hablaremos de qué estilo protector hacerse cuando te sientes insegura, cuando ves que tu pelo no funciona, cuando un día te levantas y estás harta de tus cabellos de tus rizos. Hablaremos de esto y también hablaremos del tratamiento. Yo soy una experta en tratamiento porque he trabajado para unas firmas estupendas. Últimamente he trabajado para la firma de L'Oreal y he sacado unos maquillajes estupendos. Así que... Esto os hablaremos un poquito rápido todo, pero os lo hemos resumido para que estéis súper felices y que me vuelvas conmigo. ¡Suscribiros! ¿Vale? Venga, hasta luego. Un besito. ¡Chao! Este ritmo no lo voy a tener cuando hablemos de cómo ser mujer, ser femenina, lo que significa para las mujeres negras ser femenina. ¿eh? Esto voy a bajar el tono para que estemos entre tú y yo. Así que un besito, nos vemos. ¡Chao!